¿Qué onda Samuel? ¿Ahora sí me escuchas? Creo que ahora sí me escuchas ¿Cómo se escucha, ¿Cómo se escucha la música? ¿Se escucha muy fuerte, bajito? Chécate a ver si ahora sí, sí salen las alertas Comenta Sam me escuchas con eco Ahí Ahí cómo me escuchas Es que a lo mejor porque está acá en el teléfono ¿Qué onda? Ya, ya, ya. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero ahora si sí me escuchas, ¿verdad? Hay que ver si podemos desconectar el disco. Sí. Se sí, Ah, okay, okay, okay. O sea, Opciones no. Es que pues el 1 A ver, chécate a ver si No, no sé si salen las alertas A ver si, sí, ya, ya la configuré con el streamlabs Pero no sé si lo tengo que Hacer hashtag o algo Ahora sí No veo las alertas, oiga, sí, yo también no las veo Y no sé por qué Fue porque si las Ya están habilitadas la sabe okay. Ahí está ahí está, está, ahí está. Y sale la verdad el otra es el compartidazo a ver si sí, ya sale iniciar juego Quiero aprendiendo porque no no entiendo. Oh. en las atracciones Ryan. Ahora sí ya la estoy lanzando a 720. Ajá. Y ahora sí ya lo estoy lanzando a 720 y se debe de ver mejor. A ver si no se sé. ya le, ya le llevo como mandarlo a 720. Manche, no tengo nada. Dinerito, dinerito. Pero ya no tengo lana. Es que si ya con los audífonos ahora si ya estoy desde detrás y ahora sí si ya para que me escuches Porque con los, sin los audífonos tenía que estar ahí cerca de la computadora Y ahora si ya no Ya mandé a pedir el adaptador Las acetas no sé qué onda cuando quiere yo también no sé Necesito seguir viendo Pero bueno <coughs> Ya las había dado de alta Este, como quieras pues Es ir probando, y probando, y probando De todos modos digo que ya me de pedir el adaptador para el Para el cable Ethernet Para el cable Ethernet Por medio de USB-C Y... Y también ya y ya para también poder este que no sé no se vaya a tener problemas con el, con la transmisión Necesito saber qué onda con esas alertillas, pero bueno. La perforadora se ha quedado sin combustible. mesita, mesita, así aquí hay que revisar bien chidote Lanita. la nita Si sí, necesito ver qué onda con las alertas, con es que te digo que ya con el. el... Ya me han de pedir el, K el puerto. K el puerto. A ver si, sí. espero que con eso tenga mejor reto y mejor, la menor latencia al, A la transmisión Pues es de Ethernet o USB-C? Ah, no te cargaba mi en vivo Le estoy mandando a 720 para que no haya tanto problema ¿Cómo se ven los, los FPS Como que yo lo veo algo retrasadillo. ¿Por dónde? Es? Por ah, esta, por acá. ¿A dónde vas? prendiendo la pc ah ok me avisas para ver, conectar el Discord y, y a ver si se si, si, si escucha acá chido. ya le mandé todo lo que ocupaba esta Daniela no sé qué más vaya a ocupar para Me voy a ocupar para el TikTok Se ven chidos los subtítulos ¿Neta? Ah, pues es que se aparece con subtítulos Lo bueno es que hablo eh, mexicano Chilanguense pa pa pa <risa> está bien las rolitas no que onda tengo que hacer como cuatro horas de directo seguidos para entrar a para ir cumplir una de las de los puntos de obligarás de nuevo para verlo para cumplir con uno de los objetivos de probable okay. que las otras niñas pero creo que es fácil y ella es un precio Pero tienes que estar dispuesto a llevar Conseguirás más de lo que vale un platero y el resto es la guita del pastel. Peladito. Gasolina. Gasolinazo. Eso es lo chido. fíjate, que van a la par de lo que voy hablando. Hmm. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Ah, hay un locker. Eso. Vamos a cargar calibre 50. Andale, ya tenemos remachitos Vendor. Venga, venga, oh, popas. Unos buenos dolarucos Híjole Piratea, ¡oy! Oh. me va a morir donde? acá ah, hay de vida acá y... ok, y lo podía haber pirateado pirata prolífico a ver, quiero ver que salgan los trofeos este se es ve lo chido que me gusta que salgan los trofeos terminales de salud pirateadas son más baratas a usar, causan daño a los enemigos que te dan, intentan lucharlas Consigue una buena impresión. ¿no Un segundo pirateo la, la, para liberar botiquín. No, me fijé si salió la. la, la... Pero ahí eh, está. ¿Cuánto me sale? 9 dólares, ya me gasté 15, ni modo. Para para para. Todo no, por este, pero valió la pena. Valió cada centavo, verdad? Macho trampas, macho pesado. ¿Vámonos con, este? Vámonos con el la perforadora. la unos lanitas, no unos por una lanita otra pirateadera, dame no, no más quiero el combustible, justo adelante de conseguir sabes que este le bajo yo porque no está más adelante he de conseguir este botiquines. ¿Necesito botiquín. Necesito Ahí lo voy a dejar. Y si al llevar una Little Sister a un conducto, puedes optar entre rescatarla y cosecharla. Si la cosechas, conseguirás el máximo de Adam para gastar en plasmidos, pero no sobrevivirá al proceso. Si la rescatas, recibirás menos Adam, pero la chica se curará. Yo creo que la voy a rescatar. Vamos a trabajar, vamos a terminar el lado bueno. Pero ya vemos el lado malo. Vaya, es nuestro hombre de la tatería muy corazón. Aquí lo llamo obligación, pero ya tienes un día. Entonces, veamos lo de YouTube y ahora con incineración. completo el plásmido incineración, a ver, fíjate que cuando hago directos tomo mucha agua, casi no tomo refresco cuando estoy haciendo directo Tomo más agua, nada más sed por, no sé, sin no casi no no, no, no me gusta, no me pleno, directo. la coquita, ah, ahora gordo Ahora, ahora, ahora. Ya me morí. Ajá. Ahora, ahora, ahora, ahora. Aguanta, aguanta. Me mato. Bueno, estamos aquí para... Ahorita que hice pruebas y salió el... Bueno, conmigo sí salió la letra, pero no sé si contigo sí se vio. Porque en el... Sí, en el en vivo sí se vio. ¿A dónde? Ok, nos vamos a ir con... Esto. Aguanta, aguanta sí estaba pirateado a ver, a ver. Ven, ven, ven Ven Sí. Ahora sí estoy en la PC. Se ve bien, no se sé porque sí, pues que no no se ve retrasado. Ay, me mataron. Lo bueno que se ve es, es que matas y se quedan así. No, no, no, no, Se se muere. Ah, qué peg. Remache pesado. está. Voy a Discord, ok. Ya lo tengo yo habilitado. Ya lo tengo abierto. De hecho yo lo tengo abierto. pues que, no tiene nada panecito para este pobre difuntito este morido que este ya la había pirateado así que me va a costar 9 dólares recuperado Ahí está. Entonces contestando un mensaje a la tóxica de, de Samuel. En la superficie, tus padres construyeron un mito. Ellos, en la superficie, cambiaron. Reforzó las mentiras de la iglesia y del gobierno. Creyendo seamos del sistema. Pero los parásitos hice. ok muy bien ahorita tu yucateca tu directo tremenda vamos por la espalda Com déjalo comparto comp ah pues compártanlo en, en, en TikTok si sí, si sí, si sí. Mátanselo en TikTok para que... Para que lo vea. Saluditos para Saraí de Yucatán. Una profesora. Muy buena profesora. Haciendo sus prácticas. Sí, sí, sí. Vamos a piratearlo. automático, a ver mejora, algo decía del incinerador, eficiencia de combustible, dice que boquillas anticongelantes lubrican los perforadores redu reduciendo la velocidad de consumo de combustible, métete disco, right Boy. Yo, Yo sí te, te escucho. escucho Nada más vas a tener que subir un poquito más de tu Auto, audio, voz y video Aquí estoy, video, voz y video Voz de entrada, voz de salida A ver, vamos a ver Vamos a ver, bla bla bla, bla. Habla más fuerte, Samuel Hola, hola, hola No te escucho No escucho nada, nada. no, no parece combustible no porque si te necesitamos no tener más combustible. Ya yo me metí de disco pero no te escucho, escucho nada, nada. Okay. desconozco si que tengo que inhabilitarle también acá en... el... Si sí te escucho pero.. A ver, ahora sí, Samuel. Somos... Sam, sam, sam. Ya no puedo ni más, pero más mejoras. No se pueden hacer más. No mejoras. Más dolaritos. De una lana. remachito Cabo con remaches, se escucha el juego. Tú no, ah, caray, no me escucho yo. Entonces, no? a veces por, no? por el disco sea como modo de ser un ejecutado -habilitar? habilitar, puedes establecer ataques en el teclado claro. habilitarlo ¿Habilitar unicamente ¿Habilitar en el teclado como modos se esté ejecutando a veces o el cliente de este, este equipo? equipo a ver ahí, ¿Ahí ya se, se escucha, escucha? ¿En, el en el disco se, disco se escucha el juego ah, ah, ya ya ya, ya, ya.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 está ya a ver yo no te escucho voz conectada no no no no no A ver, a ver, a ver A ver, A ver, ahora sí, a ver, a ver. Ahí, ahí ya me escuchas, escuchas Samuel, Samuel. Si, llegas si llegas a hablar, hablar por discos si Se escucha a tu, a tu personaje. personaje A ver, ahí me estás hablando Me escuchas ahora sí Según yo ya Le cambié a los audífonos No sé si ahora sí ya se escucha. Ah, no, me metes me regresaron un montón. Un montón que me regresaron, eh, no se vale. Bueno, pero aquí ya no van a salir. Si, sí, todavía, todavía que? Todavía se escucha el juego? Oh, ya veo como dar buenas formas Si sí, el otro lado Ah, que caray! Intentamos primero vincular el, el Discord y el, y el OBS Y no sé cómo vincularlos. Si, si tienes conectados los audífonos en la PS Y a la o okay. que No, los tengo conectados nada más a la lap. Nada más a la lap los tengo conectados ¿Las cajas fuertes pirateadas te permiten registrar? consigue una benificación azul al piratear y consigue una adicional. No, los tengo conectados a la laptop A la PC Entonces se supone que nada más se debe de escuchar Nada más escucho lo de la... Ay, me puse bien ebrio Nada más escucha lo de la... Lo de la, la lo de la laptop, porque, porque yo, yo no escucho el juego. juego. El juego yo, yo no, no lo estoy, estoy escuchando. escuchando. Para, Para nada, nada que estoy escuchando el juego. juego. Sí. entonces yo no te, te escucho, escucho nada. Nada, nada solo... o sea, Conectar, conexiones, acceder saturación, aplicar los colores satúrbites... voz y video... salida, a ver... ¡Ah, ya! Ah. ¡Hola! ¡Habla! Y ya te, te escucho, nada más que te escuchas, escuchas muy es muy feo, feo. Ya. ya Ya vi por qué Comenzar, activar voz, determinar la sensibilidad de entrada Es, de es entrada. que... Por, por ejemplo en la parte de acá, de acá en, en los ajustes de voz, voz Estaba detectando la, la... La voz por el lado de... de Por la... ¿Cómo se llama? Por la capturadora Pero ya, ya, ya quedó Le estaba detectando voz la voz por la capturadora, pero ya quedó Ahora sí me escuchas Yo... Ya, también ya te escucho bien Sí, pero yo tengo que hablar muy fuerte, no sé por qué eh, ¿Cómo? Tengo que... Yo tengo que gritar, no sé por qué No, yo te escucho muy bien bueno, o sea, eh, si te eh, tienes que gritar porque si no te escuchas muy bajito, pero no sé si tu voz se escucha en el directo. Ah, no, no sé. Eh, pero... Eh, hay un raro, el, el micrófono, el cable del micrófono ya no está agarrando. Ah, okay. Eso es lo que no sirve. Está como lastimadito, así como que para abajo. Okay, sí, así se me dañaron los otros, los del Xbox pero no sé cuáles o cuánto cuesten unos chidos pues Los que me habían dicho no me acuerdo cuánto cuesta los, hay, los inalámbricos si sí. estos pues los agarré en 1300 1100 creo no los ag... en 1100 ah, no. 1100 o 1050 porque los porque los agarré de, de oferta y si me hace que ahorita antes de estar de oferta en la coche ahí, fíjate me he checado Yo, guiño guiño cómpramelo no. Oye, no quieres nada, guiño, guiño, guiño. Ya le mandé a Daniela la cuenta, no sé si puedo entrar, porque se cuenta que es, se... es que yo la, yo la, yo la direccioné directamente con la cuenta de Facebook, ya si le pide el correo, ahorita le mando el correo. Quiero cambiar. Sí, le pide el correo. Quiero cambiar el correo de Facebook. Eh, tu correo es novia 19 tipo, ¿por porque no lo mandaste. Ahorita te lo mando. <risa> ¿Puedo jugar? Ah, a ver, ya, ya, ya que ya A ver, bueno, bueno, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, así sí, aquí estoy Sí... A ver, ¿por qué me sí. configura raro? Que sus ya, por si es tu chabajito, ya lo tienes que poner al 100, yo creo que a mí Sí, de hecho sí, a ti sí te tengo que poner al 100 para escucharte, porque si no, te, no te escucho nada y está raro porque con mis amigos cuando juegan lol eh, pues me dicen eh métete a disco me tienen el 20, güey de lo que hablo de fuerte según sí. o sea que, ah, ya está el destino contigo güey que siempre me pasa todo wey. sí es verdad conmigo siempre nunca se deja lo bueno que no te tengo que presionar, si no ya me hubieras cortado guiño guiño <risa> <risa> ya de hecho sí Este, voy a ver ti ya, ya. Nada más que lo que sí es que le tengo que bajar el audio del, de, de la música porque si no no te escucho bien también. Ah, sí, es que el audio de la música tiene que estar casi al mínimo, güey, Peor, Tengo que bajarle un poquito. Y ya lo tengo en lo más mínimo, no sé cómo se escucha en el directo, se escucha muy fuerte, se escucha muy bajito música se escucha más o menos bien. Te escuchas igual que la música, igual que el juego. Tú no hay pedo, yo me escucho muy bajo de parte, pero Sí, tú sí te escuchas muy bajo y en directo yo creo que también. Ahora ¿Qué, ¿Qué onda? sabe Sí, tal la ahorita que te voy a servir. Te puedo conectar si... el audio de mi celular, gustan, pero ahí hay... De estaría muy cerrado a ver vamos a llevarnos un botiquín porque Vamos muy muy forzados ya le agarré un poquito más pero no entiendo qué onda con lo de, con las alertas o sea si yo las si yo las uh, las testeo si llegan y sí, según eso ya está vinculado todo O sea, porque desde el momento en que las testeo Pues sí se ven en el OBS Eso quiere decir que sí ya está vinculado el, el enlace Pero... Ah, pero okay. Másate este el directo del Pepe Y empezaron a seguir todo eso Mario, ah, ya me mató. ¡Bien muertísimo. Espérame, te voy a mandar el link. Alexa, espérame. Alexa, chinga tu madre. <laughs> es de frijoles? Oh, bueno. Oye, tus niñas no hacen comida ¿Cómo? Tus niñas no, no. Comida? ¿Y si mis hijas no hacen comida ¿Que si mis hijas no hacen comida? Ajá No, son bien flojas Ah, no, no, te... eh, no sirven eh, tírala Tengo que... Hey, ver... ya. ya me escucho bien. ¿Eh? Ya me escucho bien en el directo. Ah. Guiño, guiño, güey. Ya tú ya no me entiendes, pero ya es normal. ¿eh? Ah, ya me volvió. no? Ya no. Ay, Qué mal. No, verdad, no salen las alertas. Sí, sí, Ah, tuve que pedir unas gorditas. No ¿sí para qué ver... Uh -huh. flojas que son... Oh. Ah. No la puedo piratear Tengo que tener un mensaje ya predeterminado También para Nada más copiar y pegar Como estar escribiendo cada vez que nos un este directo No. ¿Qué onda? ¿Ya te fuiste también? ¿Qué chau? Ey, ¿qué onda? Ya, te escucho Sí, conecté en el celular la, El chat, de voz Ah, ok A la madre Me escucho como mi hermano ¿Ya te escuchas de un Sí, ya, ya. Hablo igualito que mi hermano, que asco, güey. Me estoy escuchando en, el, en vivo, guacara, ¿no? Y hablo parecido a ti. Uh, gracias. <ríe> Yo también te quiero. Sí, oye. Panas, panas. Sí, sí, sí. ¿Qué tal el calor? Guiño, guiño. El calor, ahorita 32 grados, está bien. No manches, aquí se tome más todavía. Da menos, pero yo ya no aguanto. Ya baja de todo el mío. Ya baja de allá. Oh, la bebé. ¿Qué traes tú? No manches? ¿Me, me salió de la nave ese te <risa> acuerdo aguanta Pongas tóxico Un cafellito ¿Quieres tomar café? Ah, quiero saber dónde lo ¿tú me puedes ir dormiendo? Nada, <risa> a supone bueno que todavía puedo mandar hasta 1080, pero no, para qué los autos, o que no tenga dinero No, hay celulares que no te agarran el, el 1080 ni de chiste. Sí, no. Por ejemplo, el mío. Exacto. ya, si, como dices tú, 720 ¿sí está ahí. Sí. O sea, de la única manera que agarro el. el. el... 1080 y el 220 y la fregada Es en Es en Youtube pero pues Youtube te, te ayuda en eso pues ah, sí. Pero ya en vivo ya no ayuda mucho ¿Qué sé? a ver que se compró estar allí? no, no se compró nada, nomás retiró y ya Eso fue todo se dijo antes de que dijo el... antes de que Samuel me lo... me lo, me lo robó <ríe> De hecho, dijo antes que el banco se lo robe, porque ahorita en el banco ese donde estamos, están los empleados quitando lo que la gente envía. Sí, lo agarran como si fuera un abono de un adeudo, pero pues no, de, no tenemos de adeudo de nada todavía, todavía. <ríe> ¿Cuándo vas a prender cámara? Ah, con eso sí puedo prender cámara con esa, con esa laptop Nah, espérate, deja que acomode bien aquí Que no se mire ahí a la celi y no hay corriendo Nah, eso es lo de menos Estoy bien acomodadito, que se vea cachito No, al rato van a asustar a la gente Tiene. Eh, que mamona, dice que hagamos algo chilo para que ella pueda agarrar videos padres Que hagamos algo chido que para que pueda agarrar videos padres ah. Se mamó, eh. Pasamos los audífonos, sangre. Se mamó Ranura de Tony Genetic Desbloqueó la ranura de tónico genético adicional. Los tónicos, a ver. Ahí está, mira. Ay. Ay. Ay. No, no, no. no, no, no, no. no, no, no, no. Ay, ya te escucho con Audi. con los días estoy más agusto. Ya no nos pueden interrumpir, bebé. Allá, ya, Baja la ya Daniela. niña. Está dice que no hacemos no, curas, mamás dice. No, mamadas, dices. Nah, no es cierto, andas no bien serio. Hasta eso. Es? Aunque te hace falta un pito, digo, eh, digo un palo por el cubo No, ¿Qué? tampoco, eh. Novia, novia, te hace falta novia. No hace falta... Así que le compartas tu directo a tu sí. enamorada. Me hace falta mi. mi enamorada. No, ahorita no hay chance. ¡Para Pero como diría mi abuelita. No, no sé, que estas abuelitas ahorita no. Ahorita no hay tiempo, joven. Bien, bien baneado ahí. Ay, si sí me mató! Bien, muertísimo. Mm -hmm. Que bien sabes se pues estar a, a trabajar ahora? Hasta en la noche El fin de la noche Por eso quiero ser director directorito un rato Ah, está bien, está bien Pero si sí está en la noche ¿La veis, sister? pero está? Ah. ¿Cómo reparo, Pues yo no tengo... No tienes metas ni aficiones no tengo... <risa> Estuve con pantalla congelada. Ahí está, Big Sister derrotado. Que veas. Muy no digas mamadas, Mary Jane. Sí, porque sigue el... Hey, sí, pero el, el, el juego sigue un lore, no porque seas bueno, o sea... Te puedes equivocar muchas veces y luego ya lo haces, ¡oh, qué bueno eres! Y ellos no, no tienen sentido de, de la orientación ni al recuerdo, o sea, si te equivocaste no van a saber los NPCs. <risa> Que no las quiere, ya las patina a la basura no, Por sí. fea oh, sí, sí, no, Ah a... eh, sí, sí sí las quiero, pero no, ahorita mongos no Eh si están feas, pero sí las quiero Destino para que transmitías con capturadora, sí, ¿verdad? a ver, crees en Diosito. ¿Sí, sí, sí, sí. Ah, es que él quiere que ayudes al prójimo, sí, sí, sí, sí. no, que dejes estos juegos. No, ya no quiero creer. No, como que no, ya dejé de creer. Si así, ya de creer, ¿estás jugando, Lolicito? Eh, sí, acabo de empezar. ¿Se escucha o qué? Sí, en los teclados. Ah, madres, ¿entonces el micrófono sí sirve? Porque es ultra sensible el teclado. Sí, se escucha el tecladillo. ¿Te gente, inicia? Inicia? Otra cosa no, pero teclado está muy bueno esto. Uy, no Me fui a uno de vida, casi me muero Ahorita es un evento de LOL Que es de que las habilidades no te cuestan eh, maná Que es con lo que se mueven los monos y sí, aparte no tiene emprendimiento, le puedes tirar todas las veces que quieras. Ah, no manches, está chido. Sí, está exageradísimo. Uy, ya me mataron, ya. No, a ver si sí, no. Ah, huevo, no. Yeah. ¿Qué? ¿No ah. bien tarde con tu mamá? Ya fue, salimos un ratito, ya le da sola, ya fui a comprar una bomba para la llanta Porque se hacer el aire de tu, tu llanta Pero dice si no, no está y no Recordarla, El enemigo que está suelto. Like, Solo la vida. Laura, intenta. A ver, obtuve. Chicos. Esto es un aislamiento en toda regla, para mantener el tren en marcha necesitas la llave de anulación manual de Grace Holloway, la gobernadora loca, me yo de mi propio hotel, el Sinclair de los... escuchar la, la canción de, de, de fondo, verdad? ¿No? ¿Cómo? No, nada, es que había una canción de fondo de infantil. Y con el micrófono que traigo ahorita se escucha hasta la bebé Ah, oh, okay. Ya si sí me maltrata la Daniela, pero pues ya sabes a ver, pues lo bueno No, yo sé que sí te maltrato No, ¿Te gusta sí mucho eres? Me obligó a pedirte dinero güey, te lo confieso desde ahorita sí, me imaginé me tenía una pistola más bien me tiró de la pistola, guiño, guiño, y, y me la quiso me la cortar. Pero como está chiquita, se escondió rápido. <risa> <risa> ya, ya tenemos clip, gente. <risa> ¿Qué? ¿La araña? ¿Dónde? Espérame, ¿sí? ¿por qué salió una araña? Siempre le salen arañas a ustedes previamente de vida ¿Sí? Pero desde que te digo que estás fumigando no hombre? Sí, no me ¿no? no, refiero que llevo meses diciéndote que fumigues Daniela te pedí comida ¿Eh? No, que le pedí comida a Daniela ah. No, perdón, no Daniela Quiero que me muerpa mi cara. A no, la madre. Yeah.